Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes que están cambiando la región a través de la tecnología están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres. El día de hoy tengo un gran invitado. De verdad que soy muy fan de lo que hace mi querido Enzo Cavalli. Enzo, ¿cómo estás, amigo? Hola, bueno, Osvaldo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado, de verdad. Y te lo digo con honestidad. Eh. Sigo bastante tu Twitter, publicaciones, esa manera de pensar Pero ahorita vamos a discutir. Déjame decirle a la gente, bueno, que estás... Eres el CEO y founder de Startupeable, que inviertes en, Fíjate, lo tomé de Twitter. Inviertes en educación, en el Risk Fund. Eh, estás democratizando el tema de las startups y los VCs en Latinoamérica a través de contenido en español y estuviste en las filas de Daluz Capitales. ¿Es así? Cierto. Yo soy peruano, basado en México hace dos años, aunque cerca de mudarme a San Francisco. Eh, primero trabajé en Perú en un pequeño fondo llamado Winnipeg Capital, en un fondo ángel. O Esa fue mi primera experiencia en Venture Capital. Luego me mudé a México a mediados de 2019 para unirme a que es uno de los fondos ¿Sí? más grandes en México. Creo que has tenido, Diego, o vas a tener a Diego entre tus entrevistados. Y eh, a inicios de... Bueno, el año pasado, a inicios de este año estuve en Latitud, en un proyecto corto. ¿Sí? Latitud ¿Sí? es una de las aceleradoras más conocidas en estos últimos años en Latinoamérica. Y luego vinía a Rich Capital, que es un fondo especializado en educación tecnológica, Education Technology o EdTech de Estados Unidos. Y estoy ahí desde hace, desde mayo, más o menos. Qué maravilla de carrera peruano y muy joven, ¿no? Tienes 26 25 meses. 26, cierto. Mm -hmm. Qué maravilla, súper joven, estás en la flor y en lo mejor. Pero, pero comencemos con lo siguiente, Enzo. Eh, antes de que yo tuviera mi etapa, digamos, en Silicon Valley, estos cuatro años que estuve por allá, eh, tuve oportunidad de hacer un MBA en, en una de las escuelas de negocios importantes del país. Tuve la oportunidad de, de trabajar en una compañía muy grande también, el retail más grande del país. Y, y eso no fue suficiente para cambiarme la cultura, ¿sabes? Esa, ese tema personal. Te lo planteo a ti. ¿Dónde te viene este cambio personal, este cambio cultural? ¿Tú también tuviste que ir a una universidad o fue? De, de, ¿De qué manera? ¿Sabes? Qué buena pregunta. A mí me pasó durante mi etapa universitaria. Yo estudié economía en la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico es una universidad muy similar a ITAM en México. Es una universidad pequeña, especializada en negocios, eh, donde va a mucho de la gente más capaz del país, digamos. Eh, tiene muy buenos filtros, etcétera. Eh, es muy exigente, pero eh, me voy de intercambio a, a Europa, a Ámsterdam y hago un curso de emprendimiento e innovación que, irónicamente, fue un curso muy aburrido, pero nos dejó algunas lecturas interesantes. Una de ellas fue un libro llamado Bold, de Peter Diamandis, el fundador de Singularity University. Y este libro habla de las seis tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo. Habla de Internet de las cosas, impresión 3D, biotecnología, minería espacial y un par más que siempre se me olvidan. Eh, inteligencia artificial. Eh, pero te dice que no están cambiando el mundo, mejor dicho, que no lo van a cambiar en unos años, que ya lo están cambiando. Ok. okay. Yo, yo dije en ese momento, oye, yo estoy estudiando en la mejor universidad de Perú, economía donde uno estudia cómo se crea la riqueza, cómo se distribuyen los recursos y jamás me han hablado de tecnología, ¿no? <risa> Hay un problema. Mi, mi educación el mejor, en los mejores lugares del país me indica que vaya hacia un lado y el mundo está yendo hacia otro. No Y a partir de ese momento, me, un poco que me desenamoré de la universidad, la verdad que los, dos, los últimos dos años de la universidad la, la pasé mal, la, me aburrí. Y en ese momento pues pasaba en los cursos y a la par me dedicaba un poco a investigar sobre ese mundo de tecnología, el mundo de Venture Capital, sobre todo de Venture Capital, que era el, me di cuenta que, dado que no tenía un perfil muy técnico, no era desarrollador, etc. Era la, mi manera más sencilla de entrar más por el lado de los números, de las inversiones, de las finanzas. Eh, y pues fue ese, ese momento, creo que, bisagra en mi carrera que me hizo inclinarme a, por el mundo de la tecnología. Hay un tema aquí muy muy multifacético, ¿sabes? El tema del contenido, el tema de Enzo que, que está invirtiendo, el tema de Enzo. ¿sabes? O sea, te, te veo haciendo muchas cosas. Dime una cosa, ¿cómo descubres esta oportunidad que hay en contenido en español para founders y para...? Que, que es un poco obvia, pero no lo es tanto, ¿sabes? <risa> sí. um, yo creo que hay, hay dos elementos. Uno es okay. mi propio... Camino, yo empecé a aprender. Cuando te digo que nace ese interés por este mundo, uh -huh. eh, estaba todavía... Me faltaba un año por terminar la universidad, era muy joven. Me di cuenta que nadie en mi círculo personal, ni siquiera en la universidad, profesores que habían venido al extranjero, nadie sabía este mundo. Nadie había trabajado en startup, nadie había trabajado en un fundamento de Capital. Increíble. Pues yo me encontré aprendiendo de este mundo por blogs, por podcasts, sobre todo en inglés de Estados Unidos. Pero la verdad es que te hablaban de un mundo pues, mucho más avanzado, era muy aspiracional. Creo que a mí me inspiró mucho. Yo siempre hablo de dos podcasters. Jason Calacanis y Harry Savings, que son muy conocidos en Estados Unidos y Europa, que me inspiraron mucho. Pero a ver, muchas de las cosas que yo aprendí me sirven ¿no? hoy día, que estoy trabajando por un fondo de San Francisco, pero en ese entonces no me servían para nada. Pero al menos para entrar. Era contenido muy avanzado. ¿no? Eh, y luego, cuando yo empiezo a trabajar en el, en el fondo en Perú y empiezo a conocer a emprendedores peruanos, algunos de otros países. Y empiezo, digamos, a escuchar los pitches y me doy cuenta que ellos tenían preguntas o dudas recurrentes. Yo había escuchado muchas de esas respuestas justamente en este contenido de blogs, de podcast de Estados Unidos. Me digo, oye, ¿por qué si yo encuentro esto y estoy lo, lo estoy consumiendo y entendiendo, ellos no lo, no lo conocen? ahora ¿No? yo lo conocía teóricamente, no lo había vivido, ¿no? que, porque como digo, era contenido más avanzado. Eh, y digo, acá hay, un, acá hay un problema, ¿no? Entonces... Pero no, ahí empiezo a escribir un blog en Perú de una manera muy sencilla, eh, no fue nada grande. Y luego cuando vengo a México a trabajar en Dalus, me doy cuenta que estas preguntas y dudas que tenían los emprendedores peruanos, se repetían no solo en emprendedores mexicanos, sino emprendedores de toda la región, porque Dallas es un fondo que invierte a nivel latinoamérica. Eran peruanos, chilenos, colombianos, argentinos, mexicanos, todos en las preguntas muy similares. Y dije, bueno, aquí hay un problema. No, hay una oportunidad de contenido en español, porque pues, obviamente, si yo he visto ese contenido en Estados Unidos, en inglés, en otros idiomas y no lo están consumiendo, pues mis hipótesis eran dos. Uno, el idioma es una barrera para aprender. Sí. Y creo que sí. Creo que por, a veces cuando estamos en la burbuja del ecosistema, pensamos que todos hablan inglés como nosotros y pues no. Y aún cuando uno... Eh, sepa leer inglés o escuchar inglés, pues a veces prefiere aprender en su propio ¿no? entonces es un uh -huh. tema natural. Y la segunda hipótesis era que el contenido de Estados Unidos no aplicaba, o en general el extranjero, no aplicaba a Estados Unidos porque falta contexto, ¿no? Pues levantar capital, growth, todas las estrategias, todo lo que uno aprende en, pues en, digamos, en los libros que suele, se suelen recomendar, que son usualmente libros de Silicon Valley. Pues la verdad es que la realidad latinoamericana es muy diferente. ¿no? Entonces había que, de algún modo, tropicalizar ese contenido, esos aprendizajes. Y también generar algún, algunos aprendizajes de emprendedores locales que ya empezaban a ver y podían compartir cosas que, pues, cuando, vemos la cercanía es mucho más es, es importante para aprender, ¿no? Sí. Si, por eso, cuando, cuando uno a su papá le da un consejo, nunca lo escuchas, porque te lleva 30 años y, pero si te lo da a otro amigo, por más que sea el mismo consejo, sí le haces caso. Entonces creo que pasaba lo mismo. Y un poco con esas dos ideas empecé, decidí crear a Startupable a inicios del año pasado y pues creo que, de algún modo, el mercado y la audiencia que hemos... Eh, conseguido, válido, creo que esas dos hipótesis que, que tenía. Qué maravilla. Y te cacho, por supuesto, en el tema del contenido de alta calidad, que a veces es escaso en español y más en estos temas tan, tan específicos. Vámonos a, a algo, Enzo. Cuando uno está construyendo una startup en Latinoamérica o en el mundo en general, tratas de afianzar muy bien como tres cosas. Una es la tecnología, otra es el equipo. Y otra es el capital, porque no te quieres morir de hambre mientras la cosa despega. Cuéntame un poco en el plan startupable y en lo que has hecho. Vamos primero con, con el equipo. ¿Cómo te he ido con el equipo? Y te lo planteo de la siguiente manera. ¿Cuántos son? Si hay alguien, hay una, alguna posición que te haga mucha falta. Que, ¿Cómo quisiera tener a alguien aquí en esta posición? <risa> eh, y sabes una cosa más en el equipo. ¿Cómo haces escultura, amigo? O sea, ¿cómo, cómo haces escultura dentro de este equipo que siempre es un tema tan complicado? Platícame un poco de eso. Vale. A ver, de hecho para mí el, el tema del equipo está muy conectado al capital. Ok. Entonces, te voy a responder la pregunta un poco en orden inverso. Ok. Yo empiezo en Startupable en enero del año pasado. Eh, después, de, en el, digamos en el 2019, yo había escrito por mi cuenta para otros blogs eh, en Perú y decido empezar eh, Startupable, pero la verdad es que yo no, no sabía. Ni programar una página web, eh, nada de edición, nada de content marketing, nada de SEO, nada de marketing digital. Me tocó poner todo de cero. Y como lo, yo lo hacía a la par de mi trabajo, de algún modo, como se dice, me tocó bootstrapear o autofinanciarlo. Yo siempre digo que da luz el fondo con el que trabajé, es dueño de startup. No lo saben nada <risa> más porque todo mi sueldo que entraba, la otra parte, lo que yo usaba y del resto se ve de Entonces, al inicio fue básicamente yo. no. Ya me, eh, a raíz de la pandemia empiezo a invertirle mucho más tiempo porque pues... Uno estaba metido en casa, trabajaba y no tenía nada más que hacer. Y a partir de ese momento eh, empiezo a pensar en un equipo, empiezo con, con practicantes, con, con interns. Eh, y ya a, eh, recién a inicios de este año, creo que la audiencia... Y, y, eh, o sea, el, el año pasado era, digamos, un hueco, solo salía dinero, no entraba nada. Eh, este año empiezan a salir ya, digamos, el modelo de negocio startup se les empieza a... a Digamos, cuajar mejor. Te diría que hoy día no es, tenemos varias líneas de negocio. No te diría que hay una que sea súper repetible, súper predecible, pero tenemos mu mucho mejor idea que el año pasado. Eh, y a partir de eso empiezo a crear un equipo. no y, y sobre todo coincide con que yo me empiezo a trabajar para el Fondo de Estados Unidos, que ya tengo, personalmente necesitaba construir un equipo que sea más independiente de lo que yo puedo hacer. ¿no? Entonces hoy día somos un equipo de cuatro personas, tengo una COO, eh, digamos, perdón, cuatro personas aparte de mí, o sea, son cinco. Eh, Yanira Caraz es la COO de Startapeable ella estuvo como de prueba part-time un par de meses, hace como cinco o seis meses, y luego decidí jalarla full-time, ella era un perfil interesante y difícil de conseguir porque maneja las operaciones de Startapeable, pero también es como la content manager, entonces tiene que saber, de, digamos, de operar un negocio, pues le dirige un equipo, pero también tiene que tener un sentido. Por el, el digamos, entender este mundo de las startups, afortunadamente ella, ella había venido al trabajo de una aceleradora y un fondo, eh, sí. manejando la parte de comunidad. Entonces, fue un perfil, la verdad, es que difícil de conseguir y gracioso que lo conseguí en Perú. Eh, lo busqué en varias lados de Latinoamérica porque <risa> no, no sabía que no iba a ser muy fácil de conseguirlo. Eh, porque habían siempre ambos, los dos tipos de perfil. O gente que sabía de contenido y comunidad, o gente que sabía de startups y negocios, pero era raro alguien que sepa ambas cosas, ¿no? Eh, ese es el principal rol de Yanira. Y luego, bueno, Básicamente, básicamente, construimos un equipo de contenido en torno a ella, eh, donde ¿Eh? tenemos listas de contenido, algunos practicantes, y también un área de producto donde tenemos a Sebastián Hurtado, que es la persona que nos ayudó con, con todos los temas de, de tecnologías, como que el Product Owner de las, de las plataformas de startup o las herramientas de startup más allá del blog. Eh, y aparte, un equipo de, de, que nos ayudó con los podcasts. entonces Creo que ha sido un poco, como digo, la inversa. A medida que hemos empezado a generar ingresos, recién hemos empezado a crear el, el equipo. No es como usualmente hacer hacen las startups, que levantan capital y sin nada empiezan a, a, a armar el equipo. A mí me tocó, de modo putz, trapearlo más. Y también fue consciente porque sé que hacer un negocio de contenido es difícil. Eh, sí. Digamos, to, todos los periódicos en el mundo están sufriendo la batalla de, de los ads y los cambios en de negocio. Entonces, de modo, te, me gustaba hacer esto, me gusta lo que hago, pero era consciente desde un inicio que... Tampoco era que simplemente me podía levantar capital si es que me daba la, si es que tenía el interés, ¿no? Es, es un negocio difícil y prefería tener algo más, más cuajado antes de empezar a escalar el, el equipo. Eh, y entremos en términos de cultura, pues creo que si algo he hecho bien, eh, uh -huh. de, hecho, de hecho, todo mi equipo, todo mi equipo es peruano, no por, no por diseño, la verdad es que por coincidencia, estamos <risa> en Perú, eh, estuvimos ahora a contratar gente en Argentina también. Ok. Y es que hemos creado, o sea, de algún modo, tengo muchos amigos emprendedores que tienen compañías remotas, uno es Talently, otra es Get On Board. Entonces ellos tienen culturas remotas y siempre un poco que escuchaba y aprendía de lo que ellos decían y lo que hicimos fue documentar mucho los procesos, de, de las cosas que hacemos. Entonces tenemos ¿no? como nuestras maneras de hacer las cosas ¿no? y están escritas y va desde cómo hacemos un evento, cómo hacemos una llamada, eh, cómo hacemos un artículo, cómo investigamos. Entonces creo que eso nos ha permitido eh, de algún modo reemplazar o cubrir la la falta de conexión y distancia que tienes en, a través de Zoom, ¿no? Que si estuviéramos en una oficina, pues sería diferente. Totalmente. Qué maravilla que puedas llevar el orden de esa manera. Y, y hoy por hoy, pues todo este management que todos tratamos de soportarlo en la tecnología. Me voy hacia el lado tecnología, de un lado el equipo. Eh, tecnologías, digo, <coughs> ¿en qué estás montado ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué te dice, ya sabes, tu especialista en tecnología, esta persona que hablabas hace un momento? Conectemos inteligencia artificial, vayamos por... Te lo digo porque de pronto los que estamos de este lado y soñamos con que vengan las grandes, los NFTs y las web 3.0 y todo, pues quisiéramos estar jugando el jueguito, ¿no? Se ve entretenido, se ve diferente, se ve disruptivo. Sí. Pero realmente, ¿qué hay, ¿qué hay en el tema de tecnología? En la compañía y otra. Que hay de tecnología? Pero en esta administración que te digo, te, te, en el caso de nosotros, Notion, Monday, obviamente Slack, ¿tú, tú cómo administras las fichas adentro eh, en tecnología? Súper. Eh, la verdad es que creo que la tecnología suena como palabra a veces, asusta más de lo que debería asustar. Nosotros usamos, somos casi que 90, 90 y tantos por ciento no-code o no-código, como se conoce. Claro. Entonces, tanto para la administración interna usamos Notion, Slack. Google Drive, eh, bueno y las herramientas de análisis como Analytics, eh, o las herramientas de plataformas de contenido como, como digamos, Slack, etcétera. Eh, no hay, la verdad es que no hay nada más complejo que eso. Luego, digamos, ¿sobre qué soporta la operación de startup en términos de producto? Pues WordPress, uno. Luego, lo, todas las herramientas relacionadas a, a análisis de, de tráfico como Google Analytics, eh, Search Console, etcétera. Eh, y lo mismo para el podcast, donde tenemos pues, eh, eh, Spreaker, etcétera, estos, estos productores. La verdad es que no es... Bueno, es eh, encaster etcétera. Entonces, no es, una, no es una operación donde haya mucho código detrás. Donde sí tenemos un poco de código es en algunas herramientas de pero siempre tratamos de reducir el código a lo, a lo más posible. Entonces tenemos, por ejemplo, un, eh, estamos lanzando un jobboard tenemos un directorio, tenemos una herramienta que se llama Semillas, que decimos que es como un Tinder para conectar inversionistas y e emprendedores y todo lo hemos hecho con un código muy sencillo y se mi equipo se, se encargó de eso a mí me tocó hacer un poco el rol de, de product manager desde, desde atrás y un poco pensar en cómo se veía el producto y cuáles son cómo lo utilizaría el usuario pero no hay nada más complejo de eso siempre digo que semillas es un es un, es un código de, de Python integrado con DocSend no no es DocSend perdón es SendGrid que es la API que te permite generar los emails entonces pues no hay nada no hay nada muy muy complejo y creo que hay cada vez más herramientas que te permiten hacer eso. ¿no? Hay una que se llama Bubble, por ejemplo, que te permite hacer algunas, eh, algunas aplicaciones, en, no sencillas, incluso complejas, sobre su propia plataforma sin saber programar. Nosotros, bueno, por ejemplo, para servidores utilizamos Heroku, que no tienes que hacer ningún DevOps. a utilizar web AWS, por ejemplo, pero pues es más complejo. Pero pues creo que hay muchas herramientas que te permiten empezar de, de una manera simple, a bajo costo y sin ser un gran especialista en código. Qué maravilla, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, que se pueda hacer todo esto como bien lo mencionas. Ahora, oye, tú eres un especialista en estos temas de las inversiones. Tú escuchas muchos pitches, ves mucha gente, platicas con mucha, Se te da lo de platicar, ¿eh? eres un gran conversador y te digo, soy gran fan de esto que, que haces muy bien. Pero cuéntame una cosa, ¿buscarías, buscarás en el futuro un tema de inversión para la compañía? O, ¿O conoces también a los VC's que no quieres nada con ellos? O cuéntame este tema de, del financiamiento. ¿Qué vas a hacer para que crezca esto? Qué buena pregunta. Eh, de hecho, alguna vez un VC trató de adquirirme Startupiable. Ok. Eh, preferí no hacerlo. Eh, no, la verdad es que creo que todo está alineado al plan de Startupiable. Yo veo Startupiable, como conversamos alguna vez, en tres cinco años, como un fondo de venture capital per se. Por lo tanto, no tiene tanto sentido levantar capital para mí. En eh, realidad lo veo más como bootstrap. Eventualmente creo que podría levantar capital de, de algunos, eh, más que de fondos, de inversionistas y de repente ángeles o gente que le guste mucho lo que esté haciendo. Pero <risa> a condiciones extrañas en el sentido de que okay, vas a levantar capital, pero yo no voy a ir full time, no me, no me puedes reclamar nada. Porque <risa> ah, yo veo el rol de startup hoy día es casi como una ONG. Lo, alguna vez un amigo, una amiga me dijo, estás haciendo Endeavor eh, Digital First, ¿no? Como si hubiera nacido... <risa> porque tal hacemos muchas cosas similares en Endeavor, solo que somos una empresa, no somos una ONG. Y utilizamos tecnología para todo. O sea, todo es contenido más escalable, charlas grabadas, podcast, etcétera. Que vemos unas cosas que hace Endeavor, pero de una manera mucho más eh, presencial, pero también menos escalable. Cuéntame una cosa eh, en relación también a lo que siempre estás viendo, como el CEO. Bueno, ahora ya tienes a tu CEO, pero de todos somos como cabeza de todo esto y como co-founder. Eh, debe de haber KPIs que no te dejan dormir, en los que siempre estás ahí pendiente. Cuéntame. ¿Qué, qué KPI siempre traes en el radar? Mm, qué buena pregunta. Eh, diría que idea principal es suscriptores, uno. Ok. El segundo es eh, tráfico, que creo que es obvio por ser un producto de medios. <risa> y, y el tercero es sostenibilidad, o sea, ingresos. <risa> Así de sencillo, ¿no? <risa> no, no la operación esta Lab no es una operación muy cara, pero es una operación que durante año y medio ha sido autofinanciada eh, con pérdidas. Y recién hace. Tres meses creo que somos, eh, ¿cómo se dice? Flu, eh, ay, hemos hecho break even, mejor dicho, en operativo o sea, estamos, hemos generado más ingresos que egresos, Entonces, estamos orgullosos de eso, pero la verdad es que, el, el, lo que lo que nos cuesta todavía es pensar en el modelo, de negocio, el, ¿cuál es el modelo de negocio realmente predecible? de Startup. Área, no tenemos fuentes que han, han, se han repetido en ingresos dos, tres, cuatro, cinco veces, pero no nos queda claro de si, digamos, contrato un vendedor o hacemos una campaña de marketing, esa, ese, ese modelo de negocio va a escalar en, no sé, si le pongo 10 veces inversión, va a multiplicar en 10 veces las, las ventas. No, que algo más es lo que busca una startup ¿eh? cuando busca el famoso Pro Market Fit, que es, oye, yo sé que si invierto 100 dólares en, en publicidad, voy a generar 1000. Nosotros todavía no estamos en ese punto, ¿no? Entonces, ese, eso es lo que más nos íbamos. Eh, y algo más lo que te genera eso, es que tu proyecto no sea sinceramente sostenible. ¿No? Porque el día que dejas de, de, de, de apretar esas palancas, pues se cae todo. Entonces, estamos buscando eso de que, nos, que nos asegure realmente la sostenibilidad de largo plazo. Creo que estamos más cerca que hace tres meses, pero aún dándole vueltas a eso. maravilla. Muchas gracias por, por la honestidad, por la transparencia. Voy a alejarme un poquito del tema Startup. Hablé. al ratito tengo una última pregunta, pero voy a aprovechar tu experiencia precisamente en esto de las inversiones y los fondos de capital y cómo ves la región. Eh, en general, platícame, Vamos, va, vamos primero por los founders. Te toca, como te digo, hablar con mucha gente. Yo cuando invito aquí founders, los veo muy motivados, ¿no? Sobre todo los que vienen de YC, los veo increíblemente motivados, explosivamente motivados. Pero, pero otros que no vienen de ahí, también los veo bastante motivados. D dime, ¿has, has, ¿has detectado algo particular en el founder latino que, que sea esa ventaja competitiva que los va a llevar al siguiente nivel? Por un lado, la ventaja. O has detectado algo que sea también algo particular, que digas, híjole, ¿cómo nos falta dar ese brinquito en, en el founder latino? ¿Tienes esos dos lados? Qué buena pregunta. Creo que el primer lado, eh, una de las ventajas que tienen los founders latinos, sería pero los que han vivido realmente en Latinoamérica. Eh, porque cada vez hay pues, latinos viniendo a Estados Unidos a emprender acá. Y creo que es obviamente, por más de que uno sea latino en nacimiento, es el contexto en que uno crece es distinto creo que es resiliencia creo que los sea, latinos estamos acostumbrados a que siempre hay cosas que no funcionan <risa> eh, va desde el transporte público hasta el sistema de salud por más de que tengas seguro privado también tu seguro privado es una porquería eh, por más de que vayas al mejor banco de México y tengas dinero también el banco es una porquería entonces y pasa así creo que en todos los estratos sociales eh, entonces creo que eso eso genera cierta creatividad al momento de, de, de enfrentar los problemas no y eso es genial para empezar pero pasado cierta etapa yo creo que, por ejemplo, los founders americanos tienen mucha más ventaja, ¿no? que es donde ya tienes que empezar a ser más sofisticado respecto a O sea, siempre, siempre lo, el... Para ir de cero a uno, digamos que se conoce como el MVP, crear ese producto, encontrar ese primer market fit. Creo que al emprendedor latino le va bien, es, es creativo, tiene esas, esas cualidades para con muy poquito hacer bastante, conoce su mercado porque ha vivido acá. Eh, pero para ir de 1 a 100, ya el, la caja de herramientas que necesitas es diferente. ¿no? Ya no eres un emprendedor necesariamente, ya eres más un empresario. Eres un CEO. ¿no? Ya no puedes ser el emprendedor eh, creativo, todo desordenado, que se despierta a cualquier hora y trabaja mil horas. Pero, pero ya no, pero no, no te dan las mil horas porque ya tienes, no sé, mucha más gente por, por, por ver. Entonces creo que eso es lo que, lo que está costando. Pero creo que también es parte del ecosistema, eh, o sea, de, mejor dicho, de la, de la juventud de nuestro ecosistema, ¿no? a medida que... Creo que hayan más... O sea, recién, siempre digo, recién estamos... Los primeros fondos de venture capital institucionales de Latinoamérica reci, recién se están cerrando los primeros fondos. Literalmente el fondo como KC, que empezó en 2010, si no me equivoco, Dalus en 2012. Entonces recién están pasando como 10 años y un fondo de venture capital tiene una vida legal de 10 a 12 años. Entonces es como... Si lo puedes ver, es cada 10 años es como un ciclo, un, un, un feedback loop. Entonces recién estamos empezando el segundo. Entonces también es un poco de eso y, y lo bueno es que ese primer feedback loop crea emprendedores que ya pasaron por estos problemas, ya conocen más los temas, van a enseñarle a los que vienen siendo inversionistas ángeles, siendo advisors, siendo eh, inversionistas en fondos de venture capital que traen experiencia de haber creado compañías. Entonces creo que ese es, es el gran, el, el primer, digamos, eso va a ser el catalizador de, de que, que suceda. Y segundo creo que es un tema más, más cultural de simplemente, oye, seamos más sofisticados, o sea, vayamos a... Ahora, creo que lamentablemente en Latinoamérica las universidades o las fuentes de, de conocimiento más tradicional institucional no saben de estos negocios y pues de modo pues hay que ir a tomar cursos en Estados Unidos bootcamps o allá sea, en otros países sobre todo en Estados Unidos tienes por ejemplo compañías como Reforge que es una bien conocida que, que enseña eh, tiene emprendedores ejecutivos de startups enseñándote growth enseñándote producto y no te están enseñando la parte de cero sino te están enseñando Oye, ¿cómo lo haces cuando ya tienes 50 personas en tu equipo, ya tienes un millón de dólares o 10 millones en el banco? ¿Cómo lo optimizas? ¿Cómo lo haces a escala? yo creo que ese, ese es la mayor, el mayor reto que hay, eh, pero es un tema de sof ser sofisticados O sea, creo que los emprendedores que están bien tienen características como que son, leen bastante, se mentorean mucho, son muy conectados. Entonces, los que lo están logrando se están apalancando a otras fuentes, dado que sí, creo que en general no es un conocimiento que esté eh, muy, muy abierto en Latinoamérica, porque hay poca gente que lo conoce, pero hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, Creo que es un tema de tiempo y un tema también de ser más, eh, tratar de ser más sofisticado respecto a cómo cómo maneja su compañía. Qué buena onda con esto que hablas de eh, que todavía el, el ecosistema no es tan maduro, que está en una etapa, en crecimiento. Mm -hmm. me, me, me quedo bastante claro. Y sí, digo, los latinos somos súper creativos y somos buenos para darle la vuelta a las cosas y, y para pensar siempre, ¿no? Recuerdo que te la cuento súper rápido cuando estaba en Silicon Valley en un Innovation Lab, éramos un equipo de... Había una chica hindú, había una chica de China, había unos americanos y yo era el único latino. Recuerdo que cuando resolvíamos problemas particulares de clientes, Justo el mexicano era el que siempre con sus soluciones se quedaba al margen de la ley, ¿no? casi saliéndome de la ley. Entonces era una manera... Digo, pues, este así lo soluciono yo. ¿Qué te digo? En mi región la cosa funciona diferente. So, vámonos a lo, a lo siguiente. Seguramente es de tener como una pequeña bola de cristal que te ayuda a ver el futuro en relación a lo que viene en, en el ecosistema. Eh, sí. el, este, el, el año pasado y este año fue fuerte lo del fintech ¿no? y, y, y los unicorns. Eh, primero, eh, ¿todavía cabe otro unicorn en todo esto? En FinTech, específicamente esa es una, o sea, todavía debemos de esperar más FinTech, InsurTech, debemos de esperar más. ¿Qué opinas? Y la otra es, ¿qué, qué industria se, tenía, se tendría que venir? Y te cuento, he estado platicando con gente de ciberseguridad, por ejemplo, que parece que vienen cosas grandes. He, he platicado con gente de, de, de temas de cambio climático, que también es un tema sensible, sobre todo porque ese sí. O se acaba el mundo y nos morimos todos, ¿no? ¿Estás ¿Todo de acuerdo? Entonces, eh, eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué viene en, en tema de, de grandes, grandes compañías para la región? <risa> Yo creo que fintech va a seguir creciendo. Okay. Eh, no creo que veamos más bancos digitales que era, o neobancos que hace unos años. Recuerdo cuando llegué a México decíamos que levantabas una piedra y apareció un nuevo no, banco. <risa> no creo que vayan a haber más, más neobancos, sobre todo por los... En particular en México, por la regulación fintech, creo que la regulación fintech ha puesto un costo alto para los nuevos players, sí. que pues ahí creo que es una buena jugada. Los bancos hicieron una buena jugada con la CNBV <risa> los va a proteger. Entonces, pues los pocos grandes que los que agarraron escala, como pues, Walla, eh, Nuban, Confío, 1, 2, 3, etc. esos van a poder digamos, competir. Creo que los nuevos la van a tener mucho más difícil, eh, porque pues el costo regulatorio ahora es mucho más alto eh, en términos de las licencias y esto. Pero aún creo que hay muchas oportunidades en fintech, en los sectores que no son B2C. Creo que B2C ya está bastante acaparado. Eh, creo que B2B, eh, pymes, microempresas, falta mucho por hacer. Eh, también incluso para grandes corporativos que utilizan software súper antiguos. Hay, hay buenas oportunidades. ahí las tarjetas corporativas, están haciendo muy interesantes y son negocios enormes, o sea, de billones de dólares eh, con, como se dice, con márgenes de rentabilidad buenísimos. Eh, tienes eso. Y luego creo que lo que... La verdad que a mí personalmente me parece más interesante de FinTech es lo que se conoce como Embedded Finance o finanzas embebidas. Uh -huh. Donde básicamente es un producto FinTech, o mejor dicho, es un servicio FinTech en un producto que aparentemente no es FinTech. Yo creo que el mejor ejemplo es Kavak. Kavak es un e-commerce e o marketplace, según lo, lo quieras ver, de carros. pero te pueden ofrecer eh, financiamiento encima del, del coche que te están, que te están vendiendo. ¿no? Y, y eso se, se va a varios ejemplos. Puedes hacerlo sobre la Geek Economy. Si trabajas en Rappi, en Uber, etcétera, te pueden ofrecer tarjeta, te pueden ofrecer, eh, cómo se dice, una digamos créditos, etcétera. Pero ya cono, conocen tú. lo que está pasando. Creo que en este segmento interesante es que digamos el porcentaje que tiene acceso al servicio final, al, a los servicios bancarios de una buena manera, un 20, 30 de la población latinoamericana. Ese es el mercado de los bancos. Ya. Los bancos no pueden entrar al, otro, al resto del mercado. ¿Por qué? Porque no tienen datos. Solo ese 30, no sé, dependiendo de cada país varía, pero digamos que son un 30% de personas que acceden al sistema bancario de verdad. Uh -huh, uh -huh. Ellos están en agencias de riesgo, lo que se conoce como los buros de crédito. Entonces, el banco puede comprar tu burro de crédito y sabe, ok, Enzo Osvaldo es un buen o mal pagador, le doy préstamo a tal tasa o no le doy préstamo. Pero todo el resto de gente que no ha accedido a servicios financieros en toda su historia, básicamente es un mercado que no es accesible. Porque los bancos no tienen datos y por eso es que las micro las microfinancieras pues te, de algún modo o no te dan crédito o te ofrecen un crédito carísimo, que al fin de cuentas es igual a nada porque nadie lo va a tomar. No, entonces están apareciendo muchas soluciones que sin necesidad de hacer un, digamos, no son un producto fintech, al menos al inicio, pero eventual lo que lo que pueden hacer a través de un software, una solución gratuita de bajo costo es entender el comportamiento de cientos de cierto segmento de personas. Y una vez tienen esa data, pueden decir oye. Esas, por ejemplo, las pymes, no sé, o las ferreterías, hay negocio que están en ferreterías, o las bodeguitas. Estas bodeguitas reciben tal ingreso al mes, tal vez son sus gastos y le puedo prestar tal dinero, le puedo dar tal línea de capital de trabajo. Entonces creo que van a, de algún modo, las fin creo que la, el, el, ese va a ser el, para mí el mayor boom de, de fintech en Latinoamérica. Y, y sobre todo, más que boom, que va a ser realmente eh, inclusión financiera. Porque la sí, ma sí, sí. gran mayoría de bancos digitales que han ha habido, lo que están haciendo es competirle al banco con una mejor experiencia. Sí, los bancos son terribles, pero pues, la verdad claro. es que... Es, es, Gente que ya tenía acceso a préstamos. No, realmente el, el acceso no se ha incrementado y cuando uno ve las, las, las, los datos de inclusión financiera en Latinoamérica, desde el boom fintech hace 10 años, la verdad es que es igual. No, no ha habido, porque sí es un mejor producto, más barato, etcétera, pero a ver, es gente que ya tenía acceso a servicios financieros. Creo que el verdadero boom va a ser con esas finanzas en bebidas, en, en softwares que van a pymes y de pronto van a empezar a... Van a hacer que esa PYME adopte un software y luego van a poder captar las transacciones de la PYME y luego le van a decir, oye, yo te doy crédito y te doy, como conozco tus datos mejor que el banco, te puedo dar a mejores, a mejores tasas de interés. Y así no solo para PYMES, o sea, para PYMES, para microempresas, e incluso creo que van a haber diferenciaciones por tipos de negocio. Hay una compañía en, en, en Colombia que a mí me parece muy interesante que se llama 30, que es una aplicación gratuita para finanzas de micronegocios y están empezando a hacer... Que, eh, productos de fintech encima de eso. Aunque inicialmente tú dirías, oye, ellos son un SaaS o una aplicación. Uh -huh. Uh -huh. Una fintech, ¿no? Y creo que eso va a pasar para... para en, en Chile hay una compañía que lo hace con peluquería, si no me equivoco. Eh, claro. Si no, me no recuerdo el nombre. Cómo se va. Entonces va a empezar a... Van a empezar a las compañías que hagan un software como una manera de adquirir clientes y adquirir datos de los clientes para eventualmente poder ofrecerles servicios financieros. Y al final acabas de... Lo dijiste bien. Ese va a ser el, el, el gran y el verdadero... Esfuerzo inclusivo. Ahí va a estar la inclusión financiera total. El que entienda este segmento popular, esta base de la pirámide, está del otro lado. Tienes, tienes razón. Ese pensamiento me encantó y, te, y me lo quedo. Oye, en cuestión país también, que seguramente has visto los países... Bueno, los que están dando la sorpresa, pues es obvio. Colombia, México, Chile está chiquitito, pero qué bruto. Saca una barbaridad de founder, de business. ¿Hay otro país que creas que va a dar la sorpresa? Porque hace poquito veía, por ejemplo, a Ecuador y, y tiene sus cosas, ¿eh? Había founders hablando con Jason Calacanis. Eh, eh, eh, en Perú también había gente. Entonces, ¿hay algún país que creas que el año que entra va a dar la sorpresa? Yo la verdad soy... Ahora, siendo peruano, creo que las cosas en Perú están complicadas. Eh, ok, porque, okay. O sea. A ver, en Perú creo que una de las cosas que está pasando, y no me pero bueno es que por el nuevo gobierno, que es un gobierno de extrema izquierda, hay mucho pesimismo, pesimismo, creo en general. Yo creo que eso no es una buena fuente de generar emprendimiento. O sea, creo que baja el espíritu de emprendimiento, pues oye, tu país está tan mal, las cosas están mal, pues ¿para qué vas a emprender? No No, o sea, no es el momento de tomar riesgos. Pues creo que por eso la verdad es que Perú no, no, no soy muy optimista, al menos por, por este gobierno. Pero a la vez, y creo que eso uno podría decir lo que pasa en Bolivia, en Argentina, pero a la vez creo que, y sobre todo a partir del COVID, creo que las líneas de los países cada vez van a desaparecer más. Entonces, yo sé que todo, por ejemplo, todos los emprendedores peruanos que están yendo muy bien, y los de Colombia y los de Chile, pues casi que vienen en México ya, porque saben que su segundo mercado es México. Entonces creo que lo que está pasando es que... el Probablemente las, las, las barreras geográficas del emprendimiento se están borrando. Creo que para sectores como fintech, como logística, como e-commerce, que tienen regulación, que tienen grandes costos de, de, de inversión, digamos, eh, por adelantado, si esas barreras importan, si, es, como si, si eres un e-commerce o una fintech y no empiezas en México o Brasil, la verdad es que la vas a tener más difícil. ¿no? no vas a poder competir contra el que empieza allí, tiene un mercado más grande, conoce mejor su mercado, conoce más inversionistas, levanta le más capital. Pero para otros sectores, creo, como, como health tech... Bueno, healthtech tech también varía. Productos en general de software, de marketplaces y, y toda la digamos, inteligencia artificial, etcétera, creo que no importa el país que empieces si, si tienes el talento, vas a poder competir en el, en el mercado regional. Y, y creo que Argentina es el mejor ejemplo de eso. ¿no? O sea, tienen, Argentina tiene muy buen talento con una economía hasta las patas, como decimos en Perú, y que nunca mejora. Siempre va pa para arriba y luego para abajo, va para arriba para abajo. Y pues tiene más sí. o de México. Y todo el mundo habla de México y, y Argentina con... Un décimo de la inversión o menos tiene más uniforme. ¿no? Totalmente. Voy, voy a la recta final, querido Enzo. Oye, dime una cosa también, bueno, Estás en tantas cosas. Tienes siempre la cabeza muy ocupada ¿Y, y cómo le haces también para no distraerte. Te planteo lo siguiente, ¿no? Ya me decías hace poco. Ah, bueno, te han querido comprar, por ejemplo, la compañía. Eso es una distracción. ¿eh? Te quieren comprar, te quieren dar un cheque y te puede mal viajar. Y por otro lado. El tema, por ejemplo, de, lo he visto mucho, el founder influencer, ese founder que empieza a agarrar como popularidad y, y ¿sabes? Solo falta que lo patrocine en marcas. Y, y siento que también son distracciones, a veces justificadas porque es bueno que la marca personal crezca con la marca de la compañía. Es muy natural. Pero cuéntame cómo, cómo te blindas un poco de las distracciones, ¿no? Qué buena pregunta. En mi caso, la, el, el, el beneficio que tengo es que, como es una compañía de medios, el, el, el, el crecimiento de marca personal ayuda a la empresa. no, no, no me... Y es parte del, del, del trabajo. De hecho, yo empecé más enfocando mi marca personal y ya con el tiempo empecé a darle más peso a startup. Pero qué buena pregunta. A ver, yo te diría que lo que tengo muy claro es el objetivo a largo plazo. O sea, a mí, a mí me gustaría eventualmente lanzar mi propio fondo de Venture Capital para Latinoamérica. No lo veo tan pronto, lo, lo veo más a 3, 5 años de repente, pero que tengo mucho por aprender todavía. Eh, soy joven para lanzar un fondo. Y entonces simplemente pienso en eso. Entonces digo, es, eventualmente Startpiable le va a ser un fondo o tendrá quizás si todo va bien esa, esa marca startup Ventures o VC algo así eh, y pienso en, en cuáles son las cosas claves que tengo que, que hacer para llegar a eso no y, y pues la verdad es que creo que el el, el emprendedor es distraído por, por por naturaleza no y a mí me pasó mucho <risa> en alguna vez hice un tweet sobre eso o sea yo he querido hacer n cosas en startup y y creo que con el tiempo he aprendido a, a, a decir, sabes que no, voy a hacer una, dos o tres, a lo mucho, y esas tres las voy a hacer bien. Y cuando, cuando yo veo en, en retrospectiva, después de ya casi dos años, pues las dos o tres cosas que hemos decidido hacer fueron las que fueron bien. En algún momento quise hacer noticias, dije, me perdí tiempo ahí sin diseño y todo. En algún tiempo quise meterle un, a un canal de YouTube. No, le, me hablé con un amigo YouTuber y me dijo todo lo que le dije, ah, ok, no, ahí nomás más. creo que con el tiempo eh, eh, he sido, o sea, creo que el emprendedor por naturaleza tiene muchas ideas y... Creo que a veces estoy corriendo, estoy en el gimnasio, estoy en, el, en la ducha y me viene una idea de la nada sí, y me emociono y quiero hacerla. Y se la digo a mi equipo en la semana y luego la siguiente semana les, dije, les digo, oye, ya, ya averigué. Y no, mejor no. <risa> Pero ya los no distraje. Entonces creo que... Y eso al inicio pasaba muchas veces más con el tiempo que he eh, creo que he aprendido a yo mismo filtrar mejor mis ideas. Y como eh, tratar de ser menos optimista sin que sea malo, sino eh, claro. como retar mis propios... Suposiciones, porque cuando uno, cuando uno está emocionado, pues todo lo ve, todo lo ve, eh, digamos, color rosa y, lo, y, y más allá del optimismo, creo que para un problema es que distraes a tu equipo y a ti mismo de, de las cosas que estás haciendo y que van bien y que van a tener mejores resultados a largo plazo. Entonces creo que es mejor apostar por un, dos, tres cosas eh, y hacerlas muy bien. ¿no? Eh, pero, creo que eso al... ha sido un aprendizaje. La verdad, al inicio pues, me distraí un montón, eh, pero con el tiempo he ido. Y es gracioso porque... Yo, todos los inversionistas te dicen, ¿no? digamos como tengo ese doble doble sombrero, inversionista, claro. el inversionista siempre te dice, sí, tienes que enfocar, tengo en una cosa, tienes que enfocarte en una cosa. Y la mayoría no lo, la mayoría lo dicen por pues, que está escrito, pero no porque lo hayan vivido, ¿no? Y, y yo puedo estar tapando y esa experiencia donde yo mismo me doy cuenta que oye, en verdad el enfoque es, es mucho más fácil decirlo que, que hacerlo, pero realmente quienes mejor les va es, eh, son los que son muy enfocados. Y creo, por ejemplo, David Bell es un gran ejemplo de eso, o sea, con todo el mundo decía, oye, ¿por qué no te vas a México? ¿Por qué no vas a México? Y yo decía, no, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Y pues ahora tiene una empresa gigantesca con Brasil y si le va bien en México, pues va a ser triplemente grande. ¿no? Totalmente. Fíjate que eres muy consistente en eso. Has dicho bastante y bastante claro esto del fondo, que lo quieres en el futuro. Entonces, siendo consistente, seguro lo, lo alcanzas, lo logras. Y qué bueno que expones, que si tú te distraes, distraes al equipo. Fíjate que, que, ¿no? qué peligroso, por llamarlo de alguna, de alguna manera. Oye, eres el... Eres cuando eres founder el founder que tú quisieras como, como digo eres cuando eres VC el founder que tú quisieras el VC que tú quisieras como founder o sea cuando traes este sombrero de de, de, de VC eres lo que más menos tú esperarías o quisieras cuando vas con el sombrero de, de founder o, o eres más rudo o, o más menos cómo te desenvuelves en esto ¿eh? si yo me, como emprendedor sería el que me, al que me invertiría ah, exacto exacto Qué buena, qué buena, qué buena parábola. Eh, no sé. La verdad es que yo, yo creo que... Y de hecho, creo que eso, eso es un muy buen sesgo. O, sea, o mejor dicho, es un muy mal sesgo. O, sea, o un sesgo muy fuerte, ¿no? Entonces, de hecho, alguna vez alguna vez leí que, que viendo unos datos de, de, donde comparaban inversionistas que tenían experiencia emprendiendo versus los que no. Uh -huh. Y paradójicamente, los que no tenían experiencia tenían mejores retornos. Sí. Y una de las hipótesis es que el inversionista que no ha emprendido es mucho más eh, mente abierta, más digamos, virgen en sus pensamientos en el sentido de, pues no lo has hecho antes, entonces pues, tú eres más abierto a lo que funcione, distintos perfiles. En cambio, cuando yo lo hiciste, tú piensas, ok, no, esta empresa va muy bien, pero tiene que hacerse así, asayo, hice lo que funciona. Y la verdad es que no, lo, lo que a uno le funciona no le funciona a todo el mundo. Entonces, eh, yo trato de, de ceñirme más a ese por una vez que empecé a emprender, trato de ceñirme más a eso. Y también creo que te ayuda por un tema de, de, de ser eh, más abierto a distintos perfiles de emprendedores. No sea si no, creo que lo que digamos, si uno agarra y ve los unicornes de Latinoamérica, pues todos tienen un NBA en Estados Unidos, o la gran mayoría. Entonces, si vas con esa mente, pues vas a buscarlos. Pero hay muchos emprendedores que no tienen ese perfil, les va a ir muy bien. Entonces, creo que hay que ser humilde para ver que puede haber gente muy distinta a ti que puede. Que puede ser eh, pues el siguiente David Vélez o el siguiente fundador de un Unicornio, ¿no? Entonces yo trato de buscar eh, ciertas características en una persona eh, y que se, digamos, que se manifiesten de distintas maneras. No, no, no, no, a mí me encanta gente que atrae a talento, eh, sí. que puede traer muy buen talento, pero puede ser talento de, muy, de diferentes maneras. Puede ser un líder muy carismático, como puede ser un líder muy exigente, de repente que cae duro. Pero pues hay gente que le gusta trabajar con distintos perfiles. No, no, no, no todos... No todos somos iguales, no, y no tenemos las mismas preferencias. Entonces eso es uno, otros, pues hay gente que, que me, me gusta gente que sepa construir cosas. A ver, construir cosas se puede construir de maneras diferentes. Hay gente que hay emprendedores que piensan en el producto, desde el origen, desde una manera muy. Eh, todos hablan de que les gustan los emprendedores que, que hablan de producto, ¿no? Que les que piensan en los desde el usuario del core. Pero hay emprendedores que adquieren compañías y en un ratito saben adquieren el producto y no se preocupan por hacerlo sí mismos y lo integran bien y pues luego están vendiendo millones de dólares entonces creo que hay, ser, hay que ser eh, mente abierta para si bien busca ciertas cosas en el principio se pueden manifestar de, con distintos sabores. ¿no? Maravilla, Villa, fíjate que dijiste una palabra que pocas veces la pronuncian en este podcast, que es humildad. De pronto no, no llega tanta gente con este tema. Y qué bueno que lo dices, ¿eh? se, se vale, se vale, por supuesto que se vale, es parte de esta naturaleza, esta empatía que tendríamos que tener. Querido, nos vamos con lo siguiente. Eh, pues estás muy joven, y, y, pero traes muchas cosas en la cabeza y la cosa es que, que no truenes como una palomita, ¿no? Que no te vuelva loco pronto. Entonces, una cosa es cómo sueltas toda esta ansiedad, cómo, cómo sueltas este estrés, cómo te reinventas. Esa es una, esa es personal, obviamente. Y la otra. Presente y futuro de estar topeable. ¿Qué vas a hacer? En, eh, que ya cerramos el año, parece que se, ya se va COVID, parece ser, y, y, y, y viene el, el 2022. Cuéntame un poco esas dos cosas y nos vamos. No, tu primera pregunta me encanta porque, de hecho, yo ya trené como una paloma el año pasado. <risa> tuve mi... Tuve una... Y, y lo cuento abiertamente porque creo que es, más, es mejor que más gente le escuche. Eh, porque a veces cuando... Sobre todo cuando hay gente exitosa, uno, uno los creo que los, a veces los endiosa, los... Magnifica, pero la gente son humanos a fin de cuentas. Eh, ya, yo el año pasado fui por primera vez a terapia en mi vida y justo fue a, después de un, un periodo de un par de meses de burnout donde fue gracioso. Llegó un la gente no lo sabe, pero llegó un punto donde fue, fue aproximadamente agosto del año pasado que, a ver, startup es una de las cosas que más me gusta hacer. Me, me encanta escribir, me encanta conocer a emprendedores haciendo cosas geniales, pero yo un punto donde no quería hacerlo. Literalmente era dos, tres meses que hacer eso, que de pronto eso que me encantaba hacer dejó de generarme. Eh, disfrutar o placer simplemente y fue un momento muy muy largo duro porque dije like qué raro o sea es como que eso no sé si te gusta jugar fútbol de pronto jugar fútbol no te gusta por qué qué raro no y yo creo que simplemente estaba quemado de pues durante toda la pandemia había estado trabajando de mañana en noche en startup -A y creo que es un poco irónico porque probablemente startup no sería lo que es hoy si no hubiera pasado por eso no eh, pero a la vez también me hizo ser mucho más consciente hacia adelante de pues, el balance entre ambas cosas no eh, entonces, una de las cosas que he llevado es, eh, trate, <risa> me dicen, justo de, durante ese tiempo, es comprarme un Kindle para leer, pero leer libros que no sean de negocios. Porque creo que una, a veces uno lo que hace es esas cosas que le gustan. O sea, a veces uno tiene que dejar de hacer lo que le gusta. Casi que suena un poco, un poco contradictorio, pero a veces despejar todo. Porque creo, y creo que es un poco el, el, la maldición de la gente que trabaja en lo que le gusta. Que te puedes... O sea, yo soy, digo, soy obsesivo con, lo, con, lo que me, con mi trabajo porque me gusta, pero incluso con lo que te gusta tienes que tener un límite, ¿no? y eh, Porque si no, tú de pronto dejas de, empiezas a descubrir otras cosas. Entonces, creo que compré un Kindle para leer libros, pero no son libros de negocios, ni de startups, ni de venture capital. Son libros de psicología, de cualquier cosa, historias, etcétera, un poco para obligarme. Y luego escuchar podcast también, que a mí me encanta escuchar podcast de otros temas, eh, un poco para expandir mi mente. Veo algo que había dejado de hacer durante mucho tiempo, es jugar fútbol. Eh, me pego ¿Sí? más fútbol, etcétera. pues tratar de, de, de un, cuidar mis hobbies, eh, que son distintos a cosas del trabajo, ¿no? eh, Entonces, eso es lo principal que hago. ¿Y qué se viene para Startup Ale? Pues, a ver, este año la verdad es que hemos, cre hemos crecido bastante. Uno de los proyectos que más me emocionan... Dos de los proyectos que más me emocionan, son, uno es el Jobboard, que ya estamos cerca... Hemos tenido unos problemas técnicos en lanzarlo. Ya tenemos un MVP, pero espero lanzarlo de verdad, de verdad, el próximo año, es ¿Sí? uno. Y, y segundo, Semillas. Como te dije, Semillas es esta herramienta para conectar inversionistas y emprendedores y ha, ha funcionado muy bien. Pero fue un MVP y ya estamos trabajando en hacer una herramienta más eh, independiente, que sea como una plataforma en la que tú puedes entrar con tu cuenta y ver los inversionistas, ver los emprendedores, dependiendo de cuál sea tu perfil, y empezar a conectar de una manera más independiente. Hasta ahora todo es muy controlado por nosotros, pero creo que ya escaló no, un nivel sí. donde no podemos manejarlo nosotros. Tenemos que dejar que cada uno trabaje por su cuenta. Eh, pero pues es un trabajo de, de, de desarrollar y, apre y aprender. Querido Enzo, he disfrutado muchísimo esta conversación contigo. Muy ilustrativa, muy honesta. De verdad, te lo agradezco. Un buen. Felicítame a tu equipo, a tu gente. Aquí andamos, eh, arrieros somos, en el camino andamos. Y, y seguro con este tema del contenido nos vamos a seguir topando un montón. Te lo sí. repito y te lo digo con honestidad. Soy muy fan de lo que, de lo que estás haciendo y, y, y muchas gracias por esto. Gracias, Osvaldo. Un gustazo. Queridos amigos de Interesante, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima